Yo no voy a ser cómplice de los deslizamientos. Vuelvo a repetir nuevamente. ¿Ustedes van a ser cómplice? Yo no podría dormir. Yo vivo cerca a una urbanización de la cual se está rajando. Yo también tengo miedo por las familias que están dentro de su urbanización y por la mía. Porque sé que también puede venir, por favor, a la concejal Roxana, se está matando de risa. No sé si le da risa el dolor ajeno. Por favor, le pido, concejal Pérez del Castillo, que podamos respetar la palabra de todos.